aunque cansado estoy de esperar sé que las cosas buenas están por llegar y que la gente correcta vendrá cada cosa que ha llegado a mi vida ha sido para transformarme he entregado todo de mí y a cambio he recibido muy poco confié y me traicionaron. Hola amigos. Sean bienvenidos a v -Lifers. Les saluda Ricardo Niño. Y me complace tenerles nuevamente por acá en nuestro canal. Sinceramente, estoy muy feliz de que estés acá junto a mí sé que es complicado y que muchas cosas quisieras que fueran como antes pero tranquilo tranquila el tiempo de dios es perfecto y si estás pasando por cosas que según tú son malas ten en cuenta que la vida es un proceso y que todo va a cambiar todo va a mejorar claro que sí Bueno, supieras que en algunos momentos de mi vida mis pensamientos intentaron ahogarme Sí, me sentí vencido creí no encontrar las fuerzas necesarias para seguir adelante me dejé hundir por el tiempo creyendo que no había salida no fue fácil salir quise seguir los pasos de los demás por sentirme perdido sin rumbo alguno pero poco después comprendí el gran error que estaba cometiendo me estaba dejando guiar por alguien que no era yo por alguien que me hacía ser la persona que él quería escondía mi verdadero yo para seguir un patrón creado por otra persona y salir de ese hoyo del cual yo mismo me había hundido me he caído muchas veces y en cada una de ellas me he levantado con muchas más fuerzas en la primera caída entendí que nada ni nadie podía detenerme y que si yo no me levantaba nadie lo haría por mí ahora voy paso a paso y aunque el viento sople fuerte seguiré caminando me dejé de preocupar por aquellas personas que se han alejado de mi vida comprendí que cuando alguien se va otra persona llega que cada una cumple un papel en nuestra vida. Traiga paz o tempestad. Te enseñará y hará crecer. Aprendí a reír hasta cuando quiero llorar. Río cuando siento que el mundo está en mi contra. Cuando me siento sin fuerzas para seguir adelante. Cuando no entiendo el porqué de las cosas. Porque aprendí que mi sonrisa es el arma perfecta que reír al, al alma también lloro lo hago cuando me duele cuando algo me duele y no encuentro una forma de sacar todo aquello que con palabras se me hace imposible expresar y he de confesar que me siento cansado de la vida siempre me rebaté a las personas que se vuelven importantes para mí Cansado de que me golpee cuantas veces quiere, pero acá seguiré de pie, enfrentando cada adversidad que pueda o bien decida ponerme. No me rendiré, seguiré aquí, esperando esas cosas buenas que sé que tiene guardadas para mí. Esas personas que se quedarán y traerán tranquilidad a mi vida, y aunque he perdido algunas batallas, no dejo que ellas me definan, sigo adelante para luchar en la siguiente. Con el tiempo entendí que si quiero algo debo luchar por ello no debo sentarme a esperar a que llegue solo tengo que ir detrás de ello para conseguirlo de eso se trata de demostrarle la vida que mereces todo aquello que deseas la vida siempre estará sobre ti poniéndote pruebas las cuales tendrás que superar para demostrar que eres valiente aprendí a relajarme dejé atrás todo aquello que me hacía mal dejé de prestar atención a las personas que hablan sin saber dejé de tomarles importancia a todos aquellos que me decían que era lo que debía hacer, cómo debía vestir y hasta cómo comportarme nadie es perfecto nadie tiene derecho a decirte cómo debes ser Así que deja atrás a todo aquel que se crea con el derecho de a decirte cómo debes vivir y verás que tu vida será mejor. Tendrás energías positivas y renovadas. Vivirás más ligero y relajado siendo simplemente tú. Sé que llegará el momento donde me toparé de frente con alguien capaz de quererme bien. Alguien que no me juzgará ni por mi pasado ni por mi presente. Alguien que me aceptará tal cual como soy sin querer cambiarme que se quedará en las malas para abrazarme fuerte alguien que me traerá paz que me sumará y no me restará que luchará conmigo en las adversidades y sostendrá mi mano fuertemente para no soltarnos cuando el viento nos quiera llevar me di cuenta que no existe ningún héroe que vendrá a rescatarme porque somos nuestro propio héroe Sí, en serio. Entendí que no existe ninguna media naranja. Porque estoy completo y completa. Que no necesito a nadie para ser feliz. Que debo amarme. Primero yo. Para que otros puedan hacerlo. Recuerda el pasado. Pero no con dolor sino como un aprendizaje a lo que hoy eres. Una persona llena de marcas y huellas. Pero con una armadura de guerra muy difícil de romper, con una sonrisa inquebrantable y una luz capaz de alumbrar hasta el más oscuro sendero. Cuando sientas que no hay salida, siéntate. Respira, porque siempre hay un atajo para salir de esa situación que te está agobiando. Solo debes enfocarte y pensar un poco. Debemos creer en nosotros antes de creer en otros. Ríe, abrázate y baila sin parar. Aprende a ser feliz de distintas formas. No te reprimas y sonríe a la vida. Dale tiempo al tiempo, todo llegará. Dependes de ti, recuérdalo. Si yo caí y pude levantarme, tú también puedes. Si yo aprendí a lidiar con el dolor, tú también lo harás. Si yo aprendí a alejarme de todas aquellas personas que aportaban energías negativas a mi vida, tú también puedes. Es cuestión de tiempo. Hay que darnos un respiro. Hay que drenar el dolor para poder seguir. Está bien estar cansado, Está bien que a veces te tires en una cama porque te sientes sin fuerzas. Tómate tu tiempo. Solo no te quedes estancado. Las cosas que esperas llegarán. Los problemas se solucionarán. Personas que de verdad valen la pena vendrán para quedarse. No te dejes guiar por los demás. Todos. Y cada uno tiene su forma de pensar de sanar y su propio tiempo no pienses que si una persona cercana a ti se levantó de una batalla en tanto tiempo tú también lo harás no puedes tardar menos o más recuérdalo ve a tu propio curso sin prisas lo importante es no paralizarnos. Mantente brillando, porque todo aquello por lo que has luchado, llegará. Y es así. No hay por qué equivocarnos. Y no hay punto de equivocación casualmente. Solo... Es cuestión de amarnos y querernos. Claro que sí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Yo soy Ricardo Niño. Y yo me despido. Hasta la próxima.